No es arriesgado decir que para muchas personas su vida cambió en algún punto durante las primeras semanas del 2020. El coronavirus toma al mundo por asalto, sin apenas dar tiempo a todos de prepararse. Yo vivo en México, el que fuera el origen de la pandemia de influenza porcina, el virus h 1 n 1 De alguna forma no sentía que una segunda pandemia de una enfermedad respiratoria fuera a ser algo tan impactante, unas pocas semanas de confinamiento para controlar la propagación a lo más y después todo volvería a la normalidad. ¡Qué ingenuo era! Pero no era el único. Muchos apostábamos a que el confinamiento duraría algunas semanas. Incluso los pronósticos pesimistas situaban agosto como un límite. Pero agosto se convirtió en octubre. Y después vino la segunda oleada. Y hoy, en 2021, se habla con reservas sobre el día en el que volvamos a la normalidad. Lo cierto es que el confinamiento ha sido duro de sobrellevar para muchos. Si estar encerrado todo el año te ha causado algún tipo de angustia, por favor toma este momento para sentirte bien contigo. Has logrado terminar el año. Date una palmada en la espalda, pon tu canción favorita y date el permiso de no preocuparte por nada por unos minutos. Este video es para platicarles mi viaje por este año, a través de los juegos que jugué en él. Las valiosas lecciones que aprendí mientras los días de cuarentena pasaban. Bienvenidos a mi 2020 en juegos. Si me lo fueran a preguntar, 2020 no habría sido un año para dedicar a los videojuegos. Con un trabajo nuevo, apenas tenía tiempo libre, y siempre que podía lo destinaba a jugar juegos de rol de lápiz y papel, o en ir a un club de juegos de mesa. Desde hace tiempo, los videojuegos habían lentamente pasado a un lugar secundario en mi vida, reemplazados por el plástico, el cartón y el papel. Las mesas ceñidas por sonrientes grupos que bien podían ser de viejos amigos o de extraños. Me encontraba atrapado por la fisicalidad de los juegos de mesa por la camaradería que incitan entre aquellos que participan. Como diseñador y amante de los juegos, había aprendido a apreciar la forma en la que los juegos de mesa pueden mediar las relaciones entre personas. Pero todos sabemos cómo acaba esta historia. Los Domingos de Calabozos y Dragones simplemente desaparecieron, mientras que los viernes de horror en el Expreso de Oriente se transformaron en llamadas de Discord. Esto trajo sus propios retos pero también permitió que se unieran dos jugadores que de otra forma habría sido imposible incluir. Por su lado, las visitas a los clubes de juegos de mesa simplemente quedaron fuera de discusión a medida que los lugares que frecuentaba cerraban sus puertas. De repente me encontraba con mucho tiempo libre en las manos y pocas cosas con que llenarlo. Adaptarse a la realidad de un confinamiento no es fácil. Debo confesarme una persona afortunada. Ni mi trabajo ni mi salud se me comprometidos, y aunque sabía que la cuarentena haría estragos en mi cabeza, me tranquilizaba saber que tarde o temprano podría adaptarme. Esta nueva realidad eventualmente me hizo voltear a ver Steam, primero como un sucedáneo de los juegos de mesa que ya no podía jugar, pero luego como una forma de entretenimiento en sí mismo. El primer videojuego propiamente dicho que compré este año fue Nira Automata. Aunque la premisa no me llamaba mucho la atención, habría escuchado tantas cosas tan buenas sobre este juego que bastó con que estuviera de oferta en Steam para que me animara a probarlo. Nier Automata fue la primera sorpresa grata que tuve en 2020, y me cuesta trabajo explicar por qué este amasijo de mecánicas que a veces es un anime tellado y otras un extraño experimento de ciencia ficción pudo conmoverme tanto pero me siento confiado en decir que en esta historia trágica encontré algo a lo que aferrarme en medio de la tormenta que fue este año. Podría hablar por horas de la genialidad de este juego, de la forma en la que no desperdicia una sola oportunidad para atrapar más a los jugadores en su temática. Hay muchos juegos que se bastan con ser meras de construcciones, como si el acto de desmontar las artificialidades del medio fuera un logro en sí mismo. Pero Yokotaro usa la deconstrucción en Nia automata para enseñarnos aquello que hay más allá, para darnos un vistazo al enorme potencial que los videojuegos aún tienen por explorar. Pero Nigga Automata, si bien fue mi juego favorito del año, no fue un juego lanzado en 2020. Afortunadamente para los que tenemos PlayStation 4, Sony tenía en sus lineup uno de los mejores lanzamientos de la generación. Un juego que no solo tenía una gran historia, sino un despliegue visual impresionante y sensibilidades heredadas del cine llevadas de forma impecable al videojuego. Desde luego, estoy hablando de Ghost of Tsushima. Un juego de Soccer Punch, un estudio que haciendo honor a su nombre me tomó por sorpresa con una de las experiencias más cuidadosamente pulidas que he tenido en una consola. Ghost of Tsushima es una carta de amor al cine de Akira Kurosawa, es un juego de acción sólido con una muy buena historia, un estilo visual que explota el poder de las consolas de octava generación y un muy bienvenido cambio a las paletas desaturadas que habían formado el estándar de los juegos AAA. Muchas horas se me fueron cabalgando en los paisajes de la isla de Tsushima, expulsando a los mongoles invasores, componiendo haikus y cortando cañas de bambú. Al final sigue siendo un juego indulgente con esos fetiches orientalistas, pero es también una obra con un genuino aprecio y admiración a la obra de Kurosawa. Ghost of Tsushima también es el primer juego que streamé de principio a fin. Así es. La cuarentena me llevó a comprar una capturadora y no pude resistirme a la tentación de compartir mis gameplays en vivo con innumerables viewers, pero el live streaming va más allá de las enfermizas relaciones parasociales y memes de niños de 13 años. También demostró ser una valiosa herramienta de supervivencia para mí en la cuarentena. Como la mayoría de las personas que entraban en mis streams eran personas que conocían la vida real, los directos se volvieron una forma de compartir experiencias de juego y conversar, a veces como jugador y otras como espectador. Incluso tuve la oportunidad de volver a platicar con personas de quienes no sabía desde hacía años, hacer y presenciar live streamings llenaba de, de charlas de las tardes silenciosas. Me obligaba a persistir en los juegos que quizá habría abandonado, e incluso me llevó a intentar juegos que de otra forma no habría probado. Y sé que no estoy solo en esto. Los sitios de streaming explotaron en popularidad como resultado de la cuarentena, de forma muy similar a la que el Nintendo registró ventas récord, lo que me lleva a mi siguiente punto. Me compré un Nintendo Switch. Esta es una consola que desde hace tiempo quería comprar, y tan pronto pude costearla ordené una. Con esto a fin pude probar Breath of the Wild, un Zelda hacia el cual tengo sentimientos complicados, pero en general me dejó un buen sabor de boca. Quizá haga un video más tarde al respecto, ahora que ya tengo con qué grabar mis gameplays, pero no prometo nada. Sorprendentemente, la característica que más me ha gustado de este nuevo Switch ha sido la portabilidad. Es irónico dado que no he salido de casa, pero incluso la facilidad de desenclarme de la recámara y pasar tiempo en otros lados dentro de la casa me ha servido de ayuda y sabemos que en estos tiempos, cualquier cosa que rompa la monotonía es apreciada. También me ha ayudado a mantenerme activo, o al menos a no ser un inerte más humana todo el tiempo. Uno de los juegos que más he jugado recientemente se llama... Being Stronger While Playing, Silver Star Go, DX. Se trata de un juego basado en el juego de mesa más antiguo que se ha jugado continuamente hasta la actualidad. El Go. Este es un juego que comencé a jugar cuando iba a la universidad, principalmente atraído por las escenas de la película Pi. Este es un juego fascinante, pero su desarrollo es órdenes de magnitud más complejo que el del ajedrez. Después de Deep Blue, la computadora que famosamente vencería a Gary Kasparov, hicieron falta 20 años y un cambio de paradigma completo para que existiera una computadora con la capacidad de competir contra jugadores humanos. Alpha Go. Por cierto, si quieren ver esta dramática lucha entre máquina y humano, les recomiendo mucho el documental AlphaGo. No solo es una historia de adelantos tecnológicos, también captura el lado humano de los jugadores y lo increíblemente fascinante que es el juego de Go. Y hablando de inteligencias artificiales, ¿quién pensaría que la siguiente iteración en simuladores de vuelo se vería beneficiada por los avances de esta rama de las ciencias de la computación? Tide Simulator 2020 llegó con la promesa de traer una recreación detallada y fidedigna del mundo real, ¿y saben qué? Cumple su promesa de forma perturbadora. Al principio el Monitor me sirvió como un pequeño desahogo, una forma de saciar la inquietud de salir de casa. Me encantaba la posibilidad de sobrevolar un modelo detallado de la Ciudad de México, visitando lugares conocidos a los que echaba de menos. Pude recorrer desde sitios distintivos de la ciudad hasta los edificios de mi alma máter. Repentinamente, la ciudad donde vivo, la cuarta más grande del mundo, se veía compacta, reducida. Desde las ventanas de un Cessna las distancias se acortaron. La multitud de calles que comprende el paisaje se veía compactada a una apretada emparrillada. Apenas distinguible entre los monótonos techos de las casas. Me parecía increíble la cantidad de historias que estaban consignadas a espacios tan pequeños. La inmensa cantidad de vidas y mundos que podían atraparse en un vistazo. Esto no era un pequeño punto azul, era una vasta alfombra gris, pero el mensaje era el mismo. Me hizo sentirme abrumado por el sentido de escala de la ciudad, al menos por unos segundos antes de que mi cerebro incómodo por la sensación, relegara este conocimiento a una de sus inofensivas cajas de abstracción. Lo increíble es que este juego no es un intento de comentario sobre lo compacto que pueden llegar a ser los espacios urbanos, o lo genuinamente difícil que es entender la verdadera escala en la que opera nuestra sociedad, es simplemente un ejercicio técnico, una pregunta morbosa formulada y respondida por la tecnología. Voy a extrañar esos instantes en los que me sentí sobrecogido, antes de que terminara simplificando todo a números y a la monotonía gris de esta maqueta tridimensional del mundo. Desde luego estos no han sido todos los juegos que he jugado en 2020 pero han sido aquellos que me han enseñado sobre este año tan peculiar en la historia de la humanidad. Quiero cerrar hablando de un juego que, aunque no fue parte importante de este año, creo que es el que mejor representa el espíritu del 2020. Dead Stranding Hideo Kojima tiene cierta inclinación por lo profético. Han ocurrido muchas discusiones sobre lo inquietantemente preciso que es el discurso del coronel Campbell en cuanto a la manera en que describe cómo las redes sociales y el internet han afectado nuestras vidas. Y no me sorprende empezar a ver cómo surge una tardía apreciación por una obra que en su lanzamiento fue polémica y criticada. Pero si sí algo iba a resonar con el 2020, iba a ser un juego que hablara sobre el aislamiento y la conexión con otros. Uno que enfatizara nuestra habilidad de conectar con personas que no podemos ver y de construir algo con ellos. Death Stranding contrasta estos periodos prolongados de soledad y reflexión con la necesidad de encontrarnos unos a otros, donde los parejes vacíos e intimidantes los son menos gracias a la ayuda dejada atrás por extraños. La solidaridad anónima de personas que, sin embargo, comprenden perfectamente bien nuestra lucha y nuestro pensar, porque es algo que compartimos con ellos. Pero no perderé la oportunidad de volver a hablar de mi juego favorito de este año, y de toda la octava generación, pero les prometo que es algo que encuentro sumamente significativo. Por cierto, spoilers para el final de Edenier Automata. El final de Edenier Automata nos pone en la difícil situación de hacer un sacrificio por alguien más. Digo difícil porque el sacrificio es algo real y tangible, los datos de guardado del juego. Esto no solo representa el esfuerzo que el jugador ha hecho hasta ese punto, sino todas las posibilidades que aún quedaron abiertas. Significa tener que repetir todo lo que había hecho hasta ese momento si alguna vez quería cerrar las cosas que dejó pendientes. El juego hace hincapié en que hacer este sacrificio no trae ninguna gratificación tangible, ninguna retroalimentación sobre lo que se ganó gracias a aquello que el jugador perdió. Incluso le ruega una y otra vez que reconsidere lo que está haciendo, que piense que su esfuerzo podría terminar por no ser apreciado o por beneficiar a alguien que en otra situación no querría ayudar. Esta es una situación familiar para muchos el día de hoy. Mantener el confinamiento es hacer un sacrificio en una escala abstracta e intangible. Es un acto de solidaridad que no es medible. Es imposible saber siquiera si tus acciones tendrán algún impacto salvando vidas. Nunca podrás saber si hubo menos personas enfermas o fallecidas por decidir no salir sin necesidad. De forma muy parecida al final de The Automata, estás manifestando tu deseo de ayudar a alguien, sin tener forma de saber quién será, de recibir gratitud, o siquiera de saber si hiciste alguna diferencia. Nier Automata me ha hecho creer que, al menos en un grado, las personas somos capaces de hacer este tipo de altruismo, de hacer sacrificios sin recompensas concretas, permitiendo que nuestras acciones se diluyan con las de otros tantos miles, y se traduzcan en un beneficio que sin ser directamente medible, sin duda es real.